Hola, buenas, hoy en paso vamos a trabajar con el método de las ¿vale? En este ejercicio nos piden que calculemos la única solución y demostrar que es única la ¿no? de la función f de x igual a x cubo menos 2 de x más 2 eh, y calcular esa solución con un error menor que 2, 5 centésimas Pero bueno, ya veremos más adelante lo, lo del error y cómo funciona En principio vamos a ver y demostrar que esta función solo tiene, tiene una única solución Por eso he hecho un, un pequeño o gran estudio según se mire Además, dejo el vídeo por aquí de cómo se estudian funciones polinómicas, para que os voy a ir un poco, en el que he visto cómo iba a mover la función para saber es qué solución iba buscando y demostrar que era única. En principio, por empezar por algún lado, buscar el eh, punto de corte con el eje Y, porque si detrás de buscar el punto de corte con el eje X, o esto, intentar buscar el punto de corte con el eje de X se vuelve bastante complicado, y por eso mismo utilizamos este método, lógicamente. Entonces me he dado cuenta que corta en el punto 0,2, ¿vale? Entonces he mirado por la izquierda para la derecha cómo era, si era creciente, decreciente, el signo... El signo lo los dos lados era positivo. Y además me he dado cuenta que por la izquierda del 0 crece y por la derecha del cero decrece, pero decrece hasta 1. O sea, muy cerca decrece, pero a partir de 1 crece, ¿vale? Entonces busco los máximos y mínimos, igualando a 0 a la segunda derivada... Y he encontrado estos máximos y estos mínimos, ¿vale? Un máximo aquí y un mínimo aquí. Como no sabía muy bien los máximos y los mínimos después que iba a hacer la función, he buscado el punto de inflexión. El punto de inflexión es donde la, la curvatura cambia, ¿vale? Entonces, si el punto de inflexión me da que está en el 0,2, la curvatura aquí cambia de, de hace así a hace así, ¿no? Y, y por la derecha nos damos cuenta que aquí hay un mínimo. Y que a partir del 1 crece. Por lo tanto, si, la, si el único punto de inflexión es este la curvatura a partir de aquí no cambia de ser así y como el mínimo está por encima del eje x es imposible que pase por debajo del eje x es imposible que lo toque y que tenga una solución como el límite cuando tiene infinito es eh, infinito de esta función por lo tanto la curvatura no cambia crece, crece hasta el infinito el eje por esta parte no lo toca, ¿vale? o sea que por aquí no, podemos, no tenemos posibles soluciones entonces nos vamos a la parte izquierda del eje del eje y en esta parte lo mismo, tenemos lo mismo que la curvatura de esta forma no cambie, porque el punto de inflexión está aquí Ya esto va así siempre Nos damos cuenta que el máximo está aquí ¿Vale? Por lo tanto, a partir del máximo Esto tiene que decrecer Vemos que decrece Y decrece como el límite tiende a infinito eh, Cuando x tiende a menos infinito es menos infinito Esto Decrece hasta abajo, hasta el infinito Por lo tanto eh, Vamos a tratar lo que es el teorema de Bolzano, ¿vale? En otro vídeo lo explicaremos con más detenimiento pero el teorema de Bolzano nos dice así una cosa que es muy intuitiva es muy sencilla, que es que si en una parte, si en un intervalo continuo, si en una parte la función tiene un valor positivo y en otra parte tiene un valor negativo, existe por que existe una solución, es decir, que si aquí es positiva y aquí es negativa, tiene que pasar forzosamente por el eje X, por lo tanto aquí hay una solución. Por lo tanto, como esto decrece, tú siempre vas para abajo. Entonces nos damos cuenta que solo vamos a tener aquí una única solución, que estará cerca del menos 2, menos 1 largo. Entonces vamos a tratar con el método de las disecciones, que explicar explicaré cómo funciona, cómo busca esta única solución, y veréis que es muy sencillo. Y ahora te voy a explicar el mantenimiento del teorema de Golfano, ¿vale? Que no se dice sin por encima. Si en, una, si en un punto es negativa y en otro punto es positiva, en este intervalo, forzosamente, tiene que existir un punto C en el eje X, tal que la imagen es cero, es decir, que es el punto C0, ¿vale? que es este punto Bueno, bueno con el método de las secciones entonces estábamos en esta situación os recomiendo que os veáis a el teorema de Bolzano por si esto no lo entendéis bien porque es el principal, pero después muy sencillo tenemos que tener los puntos A y B donde tal que el punto de A la función valga negativa y el punto B donde la función sea positiva entonces estamos en esta situación eh, por un lado negativo, por un lado positivo. Entonces Bolzano, si esto es continuo, nos dice que existe una solución en medio, seguro. Eh, lo que buscamos la solución, en qué consiste el método de la bisección, como dice la bisección, lo que vamos a ir buscando intervalos que se vayan haciendo, que se vayan acercando a la solución. ¿De qué forma? Pues, por ejemplo, cojo, yo tengo A y B, entonces hago el punto y medio, el punto y medio caerá aquí, por ejemplo, entonces el punto y medio, por ejemplo, aquí nos daría que la función aquí es positiva, entonces... Ya tenemos un intervalo más pequeño que está más cerca de la solución. Volvería a hacer punto medio, que el punto medio caería aquí, donde la función sería negativa, entonces en este intervalo ya no está la solución, por lo que tendría que coger este nuevo y aquel pequeño que me salió antes. Y así me voy acercando la solución siempre con, con, inter, con los intervalos que sean eh, la mitad. ¿Cómo, ¿Cuántas veces tengo que hacer esto de hacer un intervalo más pequeño Pues según esta solución. Esto es el error que cometemos. Y nos pide que el error sea menor de 5 centésimas. Es decir, de 1 partido 200. Por lo tanto, operamos. Esto es como, casi, como una igualdad, se comporta casi igual. B menos A. Sería menos 1, menos menos, más 2. Partido 2N menos 1. Menor o igual que 1. Partido 200. Operamos en, Bueno, esto es, si queréis, 1. Operamos en cruz. 200 tiene ese menor o igual que 2 elevado a n menos 1 y buscamos un n que cumpla esto nos damos cuenta que para cualquier n mayor o igual que 9 esto se cumple porque 9 eh, menos 1 es eh, 8 y 2 elevado a 8 es 256 por lo tanto ya no un n Vamos que hacer 9 iteraciones por así decirlo eh, con este método para acercarnos a la solución cometiendo un error menor que este es decir, teniendo una exactitud de hasta la centésima por lo tanto, vamos a yo, voy a borrar un poco y vamos a ver cómo funciona el método. Bueno, vamos a aplicar el método. El método lo que vamos a ir, estamos otra vez en la situación negativa por aquí, positiva por aquí. En vez de esta solución, no sabemos dónde. Le damos, yo he llamado los términos, vamos a hacer como si fuera una sucesión, ¿vale? Tenemos que llegar hasta 9, n igual a 9. El término 0 será el A, que ya sabemos que el F en B sub 0 es negativa. Y que f en b sub 1 es positiva. Esos serán los dos primeros términos. Y vamos allá el, primer, el siguiente término, que sería b sub 2. ¿De qué forma se, se define ese término? Pues ya os digo, suma de los dos extremos y lo dividimos entre dos. Por tanto, será menos 2 menos 1 partido 2. no siempre son los dos términos de arriba, serán los términos que más nos convengan. Lo que pasa es que en este caso solo tenemos estos dos. Por tanto, el único punto medio que podemos hacer es entre estos dos, por lo tanto hacemos el centro y medio sería igual a menos 3 medios calculamos, vemos cómo va vale la función para saber si nos estamos acercando a la raíz o no hemos pasado entonces, f de menos 3 medios buscamos cuánto vale, solo nos interesa en realidad el signo entonces buscamos 3 medios que es 1,5 entonces menos 1,5 al cubo Menos por menos más, más 2 por 1,5 y más 2. Nos da positivo, 1,025. Aunque okay, ya os digo, eso es irrelevante, eso no importa sino, Por lo tanto, el punto medio, que este punto será, el, si queréis llamo este B 0, B 1, y esta no me le va B 2. Esto es un punto del eje X. De este punto, la, la función nos da que es positiva. Por lo tanto, ya desechamos este intervalo. Este está muy lejos de la solución. Este está más cerca. Porque, porque está aquí positivo, aquí negativo. Tiene que estar la solución en medio. ¿Cómo se define el siguiente término? pues lo, los términos que más nos convengan. En este caso, no vamos a hacer este punto medio otra vez. Hacemos este y este, que estamos cerca. Por lo tanto, sub 3 b 0 más sub 2 B 0, menos 2, B sub 2, menos 3 medios, partido 2. O sea, 2 mínimo eh, común denominador, menos 4, menos 3, partido 2. Arriba nos queda menos 7, y abajo 4. Vemos cuánto vale F de menos 7, 4, pues a ver si estamos afectados una otra vez o nos pasamos. F de menos 7, 4 más 2 nos sigue dando positivo por lo tanto nos seguimos acercando a la solución por lo tanto este B3 se nos sigue acercando a la solución por lo tanto el siguiente término volveremos a desechar este término iremos a coger este, este punto medio seguramente nos dé negativo porque ya estamos muy cerca de la solución entonces por lo tanto B4 será B0 más B3 otra vez lo que más nos convenga B0 menos 2 B3, menos 7 cuartos, partido 2. Así tendremos que ir hasta que lleguemos al término 9. Os dejo que lo siguiente os lo de vosotros y colgaré la, la solución en el foro. Para que podáis comprobar y veis que habéis he hecho bien los cálculos. Porque si no os vídeo va a ser algo con tanto, tanta fracción, ¿vale? Espero que os haya servido de ayuda, que os resulte fácil, y si tenéis dudas que sea, la preguntáis, ¿vale? Nos vemos en la próxima.